¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saludos desde Shanghai. Ya estoy de regreso aquí en China. Y bueno, después de ausentarme aquí en el país como unos cinco semanas y la razón fue por el Año Nuevo Chino, las vacaciones, que coincidió con el rollo del coronavirus y por ahí mucha gente me decía que estaba escapando de China y así, y no, nada que ver. De hecho fueron las vacaciones. Y bueno, ahorita en el trayecto de estar visitando algunos lugares, pues escuchaba la información que llega o a veces desinformación que también se escucha. Y entonces no quería ahondar mucho en el tema de, del coronavirus, pero creo que es importante también, pues, eh, dar información, sobre todo que de cosas de primera mano que he visto aquí en Shanghai. Y bueno, como ustedes saben, cada provincia de China, pues, eh, está lidiando de manera diferente con lo que es el virus. Y yo lo que puedo decir y lo que puedo hablar es lo que he visto aquí. En Shanghai, Ertex, estuve de regreso de México. Entonces, pues, platicamos un poquito del tema y vamos, vamos a verlo. Pues, ya de regreso. Este va a ser mi eh, habitación. Bueno, estoy en mi departamento, está aquí en la salita. Eh, por aquí voy a estar trabajando en los próximos, no sé, tres, cuatro semanas, yo creo, por, por lo mínimo, porque todas las clases tengo el trabajo pues ya vamos a hacerlas online. La idea de estar acá es porque pues como no se sabe cómo lo del virus va a progresar eh, se piensa que se pueden reanudar las actividades laborales en cualquier momento. De hecho la mayoría de las provincias eh, de manera oficial ya están trabajando normal pero bueno en algunas otras instituciones privadas pues les dan un poquito más de tiempo. Se subieron al avión y entonces eh, pues empiezas a ver todo ese tipo de a veces los memes que ves en internet que cuando la gente va con, con el plástico y eso, pero bueno pues lo normal entras, desinfectantes por todos lados te hacen escribir una cartita donde dices que si has estado en China en los últimos 15 días o que si te sientes este con tos seca o si tienes fiebre y preguntas si normal esa la tienes cada migración entras hay sanitizer por todos lados eh, subes al avión y se suben y cada una de las a veces son médicos o las mismas este, aeromosas se suben y te toman la, la temperatura directamente entonces si hubiera ahí casos y lo estábamos comentando con otras personas que viven aquí en, en China también ha habido casos que si, si tienen temperatura eh, pues los cancelan, o sea los bajan del avión y los ponen en cuarentena los ponen en observación digo esto más como medida preventiva Tal vez, eh, pues, no están seguros al momento si es que tiene el virus o no, pero, pues, porque por la misma gente alrededor que no quiere, pues, nada de tomar ningún riesgo, pues, es porque los, los sacan del avión o de cualquier zona, eh, pues, así, donde sea como que un foco de, de infección que se pueda propagar rápidamente. Entonces, esa fue la primera vez que tomaron a mí la temperatura en el avión. Después, llegando a Hong Kong, eh, pues, ahí me dieron un hotel porque pues ya eh, por todo este rollo de cancelación de aerolíneas y así. Entonces, llegando al hotel también, eh, te toman la temperatura y todo el mundo con su cubrebocas, eh, por lo menos de inicio, ya, ya que entras ya en la habitación, ya se supone que ya está desinfectada y todo, entonces ya puedes eh, pues estar ahí, quitarte la mascarilla y así, el cubrebocas. Después de la noche en, la casa, en, la, en las calles de Hong Kong, pues sí se ve la gente que... Está cubierta con cubrebocas y así, pero no se ve nada como exagerado. A pesar de ser ahorita fuera de China, pues el punto rojo, uno de los mayores, ¿no? Junto con, con Corea del Sur. Pero no se nota mucho, eh, pues mucho como pánico. De hecho, hace un, par de, hace un par de semanas, unos amigos que tengo en Hong Kong me comentaban que, pues sí, la gente empezaba a salir y comprar cosas extra de comida o... Eh, pues cosas que necesitaban así, que pensaban que se iban a acabar. Pero ya ahorita como que está pasando un poco la, la parte del pánico, a pesar de que hace no hace mucho lo estaban haciendo, según la Organización Mundial de Salud, la organización, eh, como una pandemia, ¿no? Porque ya se hizo internacional. Digo, más de 35 países han tenido, aunque sea un caso, muchos más. Entonces, pues sí es importante seguir medidas. Eh, vean aquí esta gráfica también que la encontré. Eh, recientemente. Esto es, es el las muertes diarias que se ven en China. Entonces, desde que iniciamos, desde el 26 de febrero, iba subiendo, subiendo, subiendo, entonces alcanzó aquí el spike after brother definition, use of diagnosis. Y después ha bajado un poco, entonces pues no sé, lo que he visto aquí en Shanghai es un tema más como prometedor, como que se siente que ya las cosas se van a reanudar este y que no va a durar tanto. También es importante comparar, digamos, aquí en la gráfica que ponía del coronavirus SARS y MERS, y con la influenza, la que tuvimos en México, ¿no? Este, pues más de 15,000 muertes también, o sea, eh, entonces hay que poner en contexto el porcentaje de mortalidad de las personas que llegan a tener ese virus. De hecho, es mucho más contagioso que otras de las enfermedades que teníamos en comparación como lo que es la, eh, el MERS, lo que fue el SARS es mucho más contagioso, pero por ejemplo, si vemos aquí la comparación entre el coronavirus y otros similares eh, pues al día hasta hace un par de días tenemos que hay cerca bueno, ya ahorita debe haber más de 80.000 casos de coronavirus del MERS, una de cada tres personas se moría en el SARS una de cada diez personas se moría ajá y del coronavirus, dos o tres, casi tres de cada 100 personas se mueren. Entonces, el índice de mortalidad es muy bajo. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta eh, pues todos los índices eh, y medidas preventivas. ¿no? La mayoría están aquí en China, casi los 80.000 mil. Y fuera de tal, han habido focos rojos. Por ejemplo, ahorita ya sabe de Italia, ¿no? Que de hecho, apenas hasta ayer, que está leyendo las noticias... Eh, creo que llegó el virus a México, dos personas de Italia. En los casos de, de Estados Unidos y las muertes que han habido, pues la verdad si lo comparamos con otras que hemos tenido, no, no es nada, nada alto. Por ejemplo, el COVID en China, ajá, más de 2.000 muertes. El COVID en Estados Unidos, tal vez esto ya cambió, pero muy pocos. Y la influencia en Estados Unidos, vean aquí, cerca de 30 millones, 29 millones de personas se enferman y, a, y al menos 16.000 muertes. O sea, de un tema normal de influenza. Entonces, no hay que perder, digamos, el contexto del el tema. O sea, obviamente, pues, hay que tomar todas las medidas preventivas. Eh, pero tampoco que, o sea, llegar al pánico, ¿no? Ya de regreso aquí en Shanghai, eh, pues, entré y todo el mundo en el aeropuerto como nunca. O sea, entras y estaba casi vacío. Eh, en el avión, el en los tres asientos donde yo estuve, pues estaban vacíos. Entonces, cada quien, todas las personas tenían como que una hilera y se iban ahí todas durmiendo. Eh, llegamos bien. Después llegamos aquí al hotel. Ya donde estoy trabajando. Este, pues nada, medidas preventivas, tener sanitizador, eh, pues lavarse las manos siempre. Y pues una como que voluntaria cuarentena es la que estamos haciendo. Aunque todo lo que estoy aquí, aunque no estoy cerca de China, digo, perdón, no estoy cerca del centro de Shanghai, eh, estoy en Fengxian, que es la zona hasta el sur, pero los pequeños puestos y así la mayoría de lugares, pues, están abiertos. Este, hay, hay algunos cerrados, pero pues, todavía puedes ir a los supermercados y, este, pues, comprar todas las cosas que quieres. Nada más que sí, para entrar te piden que tengas el cubrebocas, si no, no te dejan entrar. Estos virus han estado, desde que inició la influenza, ¿no? La, la normal, la gripa normal que conocemos al inicios del siglo XX, pues ese mayor mató a millones de personas, ¿no? Se dice que, ma que mató a más de la Primera y Segunda Guerra Mundial juntos. La influencia tuvo algo más o menos así similar cuando, cuando surgió por ahí del 19-20, más o menos. Eh, pero bueno, pues, no sé, tomen en consideración información que escuchan, eh, pero no solamente de algún canal en específico, sino hay que, pues, más o menos leer diferentes... Eh, pues no sé, recursos de informativos y sobre todo hacerte una idea de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar y, pero siendo muy eso así obviamente tomarlo, tomarlo muy en cuenta y bueno, pues nada eh, si tienen preguntas, háganmelo saber yo voy a estar por aquí, eh, escuchando y pues leyendo los comentarios que tengan y sin más por el momento pues saludos y nos vemos hasta la próxima chao, chao